Bienvenidos a un nuevo episodio de Naturalmente Pod. Hoy nos acompaña la primera invitada al programa. Una persona que me ha llamado la atención porque vive el nudismo naturismo de una forma muy activa en foros, redes sociales e incluso tiene su propio blog. Bienvenida, Ana. Pues muchísimas gracias por tu invitación, Rubén. Así que vamos a, a charlar un ratito. Genial. Se puede decir que tú eres la excepción que rompe la regla, porque la participación femenina en el nudismo-naturismo, la verdad es que, además de no ser muy visible, es mucho menos visible en Internet. Así que de verdad que es un placer tenerte hoy entre nosotros. Si te parece, vamos a comenzar conociendo un poquito más de ti como persona. Cuéntanos eh, pues lo que tú quieras. Pues, tú ya lo has dicho, pues me llamo Ana y estoy muy orgullosa de, de, de mi cuerpo que tiene más de medio siglo. Entonces, por eso... No, no vamos, es una broma. No, no por eso lo enseño, pero vamos, que no tengo no tengo ningún problema en, en enseñarlo uh -huh. y en, y en decir lo que lo enseño. Genial. ¿A qué te dedicas? Pues trabajo en una pequeña empresa familiar, pero no de mi familia, uh -huh. entonces bueno, para quien sepa lo que son las pequeñas empresas, eh, eres chico para todo, chica para todo, o sea, tan pronto eh, eres administrativo como eres comercial, eres comprador, eh, tramitas reclamaciones, haces compras, <risa> telefonista, todo, de todo un poco, es, es un matrimonio y, y somos dos personas, así que, que de todo, de todo un poquito. Genial. Oye, y bueno, creo que es vipías más o menos por la Comunidad de Madrid, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Mira, hasta hace un año, uh -huh. cuando la gente me preguntaba que, que dónde vivo, yo generalmente digo que vivo en Madrid y duermo en Pozuelo. Uh -huh. Pero desde hace un año que ha cambiado toda esta historia, pues la verdad que, que ya puedo decir que, que vivo, trabajo, duermo y... Y todo en Pozuelo, en claro. la Comunidad de Madrid. Sí, porque ahora estarás con el tema del teletrabajo, me imagino. Sí, sí, sí. Llevo un año ya teletrabajando, que pensaba que iba a ser. Yo soñaba con que esto era lo, lo que quería en mi vida. Y bueno, <risa> pues cuando te das lo que quieres en tu vida, te das cuenta que, que no. <risa> que lo del teletrabajo es horrible. <risa> Yo la verdad y es que estoy a gusto, ¿no? Yo ¿Sí? Sí, sí, estoy teletrabajando y, y la verdad es que estoy muy, muy, muy a gusto. Esto de no pillar atascos en Madrid y esas cosas, se lo llevo muy bien. Eso te iba a decir. Sí. Eh, te ahorra mucho tiempo, de, de, de, tienes más tiempo, pero no sé, falta, falta algo. Es, es estar en una... Yo me siento un poco como en una cueva. <risa> Hombre, yo hecho de menos un poquito más eh, la vida social. Eso sí que lo he hecho sí, un poquito más de menos. Sí. Sobre todo además que el año pasado que, que prácticamente pues no podíamos quedar con, con nadie que, del grupo que tenemos nudista y, y, y nada, y teníamos que irnos solos por ahí a escaparnos. Pero bueno. Sí. Oye, ¿y tu entorno social, familia, amigos, trabajo, eh, saben que practicas el nudismo y, y lo comparten o te apoyan? O... Pues, a ver, por desgracia, en mi entorno más cercano... Eh, no tengo a nadie que me acompañe ni que, comp ni que eh, comparta el nudismo. O uh -huh. sea, no, no, no hay nadie. Y, a ver, no estoy ni fuera ni dentro del armario. <risa> tengo gente que lo sabe. Hay gente que lo intuye y hay gente que, que imagino que ni se lo imaginan. Eh, yo no lo oculto. Pero tampoco lo llevo en mi tarjeta de presentación. Yeah. Es decir, eh, quien, quien me lo pregunta o porque salen temas o tal, yo no, no lo niego a nadie. Hay mucha gente, sobre todo yo creo que los que lo intuyen, que, que tengo mucha gente a mi alrededor por, por preguntas que hacen y tal, que no lo preguntan abiertamente porque a lo mejor no saben muy bien cómo gestionarlo ellos. No por mí, sabes. O sea, si no... Pero vamos, que... Tengo de todo, de todo, pero lo que no tengo es gente cercana que, que lo comparta conmigo. Bueno, y pero la gente que lo sabe lo respeta y sin problema, ¿verdad? Sí, sin problema. Después de, a lo mejor, el, el shock eh, inicial de hacerte batería de preguntas <risa> y tal... Eh, desde luego que sí, o sea, que no, no hay ningún problema y lo entienden perfectamente y, vamos, no he tenido ninguna mala ¿cómo decirlo? Ni, ni, ninguna mala eh, posición con este tema que mm. alguien haya dicho ni, ni he tenido que tachar a nadie de mi lista de amigos ¿no? <risa> tendríamos que hacer una recopilación de esas preguntas que nos hacen cuando se enteran que somos nudistas que estaría bien ah, un sí, día, sí. además hablarlo en un podcast oye sí. y, y no teniendo un entorno así que es nudista eh, ¿cómo fue la primera vez? ¿Cómo, cuando dijiste pues soy nudista? Bueno, esto es bueno porque esto ya lo he hablado unas veces y con gente. y tal. Yo soy una nudista tardía. No empecé bastante tarde y es más nunca había tenido ningún tipo de inquietud ni por el nudismo ni saber qué era esta vida ni nada. Es más, yo en mi vida había hecho topless, o sea, nada de nada. Entonces, eh, pues eh, mi primera, bueno, la primera vez por así decirlo, eh, es cuando... Es que mi primera vez creo que puede ser en dos en dos etapas, ¿no? Uh -huh. <ríe> Entonces, La primera es cuando abren en aquí en Madrid el, el Naked Spa, uh -huh. que es un, un spa turista, que tú lo conoces. Sí, lo conozco. Me... Lo... Uh -huh. lo, he, lo, he, he, lo he leído por ahí también. Bueno, pues eh, inauguran este spa en Madrid y un conocido mío me cuenta que han, que han inaugurado este spa, a mí, me, a mí me gustan mucho los spas y tal, y me dice, ¿Y es nudista y tal, que la había ido un par de veces y no sé. Ah, pues muy bien, dice, si quieres el próximo día que vaya te, te doy un toque y, y te apuntas. ¿Y a ti no te pareció raro? O sea, un tío te está proponiendo que te desnudes delante de él. No, a ver, lo llamo conocido porque no es como del entorno de amigos amigos, ¿sabes? Pero tampoco, no, no me pareció, no, no lo vi en plan salido ni, ni nada de esto, ¿no? O sea, creo que fue de una cosa bastante natural y así de natural acepté yo la, el tema y le dije, ah, pues, pues sí, perfecto, pues... El próximo día que, que vayas, pues me das un toque y si me cuadra, me, me acerco contigo. Mm, así lo hicimos uh -huh. y ahí me abrió los ojos a, a otro mundo, ¿no? O sea, <risa> no he vuelto a ir a un spa con bañador porque, o sea, una vez que, que lo pruebas, eh, eh, son unas sensaciones, es un bienestar, es un relax, es, es, es otra historia, otra historia. Es más, ahora, cuando se habla tanto de, pues eso, de todos los que hay por Alemania, eh, por Bélgica, por tal, y, y yo siempre digo, digo, es que aquí tendría que haber alguno así, porque es, es cierto que es que es otra sensación. Bueno, el caso es que, bueno, pues ya sabes, cuando vas a un spa con alguien, pues... Uh -huh a charla no sé qué. Y yo mi neurona solo decía, digo, Uf, un día me tengo que venir aquí yo sola, <risa> que no tenga que dar conversación a nadie para y, y ojo, que en su momento Naked Spa siempre, siempre estaba lleno de hombres, o prácticamente. Pero esto te estoy hablando del principio o sea, de cuando lo inauguraron uh -huh. y ahí yo creo, porque luego fue cambiando, ¿no? Sí. Pero, pero eh, en ese principio bueno, o lo recuerdo yo o lo quiero recordar que podía haber también hombres, pero mmm, había un poco de todo y tampoco era, no sé, era, era otra historia y la gente iba más expectante, no, no sabía muy bien a qué, a qué iba y se vendía como spa nudista y tal. Uh -huh. Entonces, bueno, pues, pues eso, ya te digo que fenomenal, la experiencia maravillosa, todo genial y entonces yo empiezo a ir periódicamente entre semana. Cuando salgo de trabajar, que es verdad que luego lo he seguido haciendo, porque los entre, un martes o un miércoles entre semana a las 7 de la tarde, imagino que no había lo que había los fines de semana. Claro. Tampoco te lo puedo contar porque tampoco he ido, entonces, <risa> pero lo he oído, lo he oído. Sí, sí. Yo, y, hemos ido mi mujer y yo y estaba más lleno, sí. Sí, vale, bueno, entonces, era... Yo no, eh, y ahora viene lo de la segunda parte, ¿no? O sea, uh -huh. yo ahí ya me aficiono a esto y ya digo yo, eh, esto, yo a otro España no voy a volver <risa> y aquí esto me han fidelizado. Normalmente yo, de siempre, en mayo me suelo coger una semana de vacaciones para cortar así un poco el, el año. Y, bueno, pues, empecé a pensar, digo, pues esta semana de vacaciones, digo, pues podría yo ir a a algún sitio nudista a ver cómo, cómo es esto. Salgo del spa, <risa> salgo de esto que ya me ha gustado y me tiene enganchada, pero ahí todavía no puedo decir que fuera nudista, no sé cómo decirte. Sí, sí. Iba a un spa que era sin ropa y que tenía unos beneficios que no los tiene el, el del bañador, punto. Uh -huh. Así que bueno, me pongo a mirar en internet y tal, y todos los caminos me llevan a vera no todos los caminos, tal. además mayo que en otros sitios puede hacer frío, que tal y que cual, bueno. pues me reservo un hotel en Vera y pues con la idea luego ir a la playa, a ver no sé qué y unos días antes digo pff, no Ana si lo haces lo haces bien <ríe> a por todas Reserva en, en el Vera Playa Club Reserva en el en el hotel nudista de Vera y, y a ver cómo salen las cosas Digo, Y total, si esto no te gusta Con cogerte y salir a la playa Que está al lado y tal Pues lo tengo así que nada Eso me fui a Vera Con una maleta llena de bikinis Con una, una colección de bikinis <risa> <risa> Impresionantes Y que no me puse ninguno Evidentemente <risa> Porque fue llegar y, y aquello pues también me encandiló. Eh, según llegué, dejé el coche, entré en la recepción, ya me encontré por ahí con gente desnuda. No me molestó, me pareció súper natural, no me, no me llamó la atención. Tal, subí, dejé las cosas, bajé a la piscina y bueno, hasta hoy. Y tú sola, ¿no? O sea, fuiste sola. tú sola y dijiste sola. a disfrutar. Tengo que probarlo, sí. es a Me mí encanta. Mí me Quiero, a mí me gusta probar las cosas, que hay cosas que, te, que luego repites y no repites, sí, Entonces, sí. es como cuando vas al supermercado y hay un producto nuevo, a veces lo compras y repites y otras veces va directo a la basura, bueno pues, esto igual, a ver, yo llevaba el salvavidas, llevaba mi maleta con mis bikinis y, <risa> y, <risa> y había una playa, que, que, que estaba nada en la cual con que andara un poquito, cogiera el coche, no me iba a estropear las vacaciones. O sea, yo tenía muy claro que no me iba a estropear la escapada. Uh -huh. Oye, pues muy bien, genial. Jolín, vaya, <risa> vaya pedazo de experiencia. <risa> en dos pases. <risa> Oye, y, y, sí. y, y eh, supongo, a ver, yo tengo alguna anécdota también, pero supongo que alguna anécdota negativa habrás tenido, habrás, tenido, habrás sufrido algo así, ¿no? A ver, tengo que reconocer que tengo... Bueno, yo me tomo las cosas de una forma que, que intento que, que, no me, que no me afecten, ¿no? Entonces, eh, siempre tienes el típico mirón que además es que te crees que no, los, que, no lo, que no se les ve venir y se les ve venir, entonces procuro no ponerme cerca o tal. Pocas veces, por no decirte una... Uh -huh tenido que cambiarme de sitio, ¿no? De donde porque se te ponen pegados y ya le está esto, ya empiezas eso, ya te empieza a incomodar y entonces pero además ha sido tan fácil como levantarme y decir, "Me voy a mover." Como se vuelva a poner usted a mi lado, llamo directamente a la policía. Te dicen de, "No, pero qué estás diciendo si no sé qué, bueno." Tal, bueno, que se que se lo aviso y tal. Pero una experiencia que es verdad que no me gustó nada y y, te, y y es que para que veas que la gente hace las cosas con la, con la mejor intención y al final es la que tengo grabada como que no me gustó nada uh -huh. eh, tú rubén imagino que lo sabes yo no sé si la gente que nos está escuchando uh -huh. lo sabe en madrid hay había dos piscinas municipales con solarios nudista sí. la del barrio del pilar y la de la elipa efectivamente pues yo, generalmente, iba a la del barrio del Pilar, que es más pequeñita y tal. Y no había ido nunca a la de la Elipa, ya había oído hablar de ella y tal. Pues un viernes por la tarde me voy a la de la Elipa, que, que está como en dos niveles, pues miras tal no sé qué, me coloco en, muy en el centrito y tal y tal. Y yo lo que sí, porque no vamos a negar que si tú das pie a cosas pueden pasar cosas, yo soy muy de ir con mi libro, con mi cosa, porque parece que si voy con el libro y estoy a lo mío, pues sí. eh, la gente ni, ni te mira, ni, ni das cruces de miradas para, uh -huh. para nada. Estoy ahí en la de la elipa, tal, tal, tal, y eh, viene uno. ¿Me dejas crema? Sí, sí. Vaya. Vale. Tomar bote de crema. ¿Me la pones? Pues no. A ver. Pues no. Y te, digo, te la pones tú. Tal. Y entonces coge y se, se pone como en el borde de mi toalla a ponerse la crema. Digo, no, no, perdona. Te mueve, te, digo, te vas a donde está tu sitio, te pones la crema y cuando termine me la devuelves. Muy bien. Yo ahí ya seguí, me puse con el libro, no sé qué. Y yo ahí me desentendí de, de todo esto. Uh -huh. Con esto que viene un policía. Entonces me viene y dice, señora, que nos han llamado. Que le, que le están molestando. Que yo ya no uh. sé si me molestaba más que me dijera señora o que me estaba molestando. Pero bueno. Y entonces, digo, pues no sé qué decirle. Digo, es verdad que me ha venido, me ha, me ha pasado esto. Digo, pero yo ya no le he vuelto a dar más chance y tal. Y dice, pues es que ha, ha habido gente de aquí que está viendo que está haciendo cosas raras, han llamado a la seguridad y la seguridad nos ha llamado a nosotros. Fíjate. O sea, por eso, para, por eso te digo que para que veas que la gente te, te intenta proteger pero sí. que yo en aquel momento la verdad que me sentí bastante incómoda con, con esa historia, tan incómoda que, que cogí me, me cogí mis bártulos, me vestí y me marché porque estaba esa di las gracias a, a, a quien habían llamado evidentemente y tal y me dijo, no, es que tal, parecía que se estaba tocando, que tal, que cual y Digo sí, parecía que tenía un par de dos cervezas de más, yo qué sé y ese ha sido, pues creo que la que tengo grabada como que menos me gusta. Pero fíjate que aún así, eh, por así decirlo, eh, la gente reaccionó. O sea, en cuanto vio el tema y... fue rápido, vamos. Sí, sí, sí, sí. Yo nunca, a lo mejor nunca hubiera llamado a los de seguridad. Es verdad que luego que he ido, bueno, luego estuve un tiempo sin ir a la Elipa. Uh -huh. Pero luego he vuelto porque la verdad que es... Y... Es verdad que es un grupo de, de gente que, que están casi siempre allí, por uh -huh. lo menos los viernes por la tarde, que es cuando suelo ir yo, y bueno, pues es verdad que pues muy protectores. ¿eh? <ríe> <ríe> o sea que veo que tus inicios han sido un poco en solitario, pero ahora sí. supongo que tendrás ya algún grupito y irás más acompañada, ¿no? ¿O pues, sigues yendo un poco a tu bola? Sigo yendo a mi bola. Uh -huh. Sigo yendo a mi bola. Es verdad que eh, como ya, pues dices, oye, pues voy a ir a tal sitio y entonces, oye, pues yo, pero, ¿sabes qué pasa? Que cuando, cuando viajas solo, cuando vas solo en los sitios, eh, tampoco te, eh, tú tampoco quieres sentirte acoplado de nadie, ¿no? Entonces, sí, o sea, pues, yo voy, coincido con la gente y fenomenal y tan feliz, pero sí que me sigue gustando ir, eh, no depender de nadie, ir un poco a mi aire y, y, y si coincido con gente, fenomenal, fenomenal, porque es maravilloso, pero mm. si no, tampoco tengo ningún problema. Mm, más vale, pues así decirlo, ir solo, que mal acompañado, pero eso no quita que de vez en cuando... Totalmente, totalmente. Y luego, eh, de gente, y pues eso, que vas conociendo y que las has conocido a través de redes, a través de esto, y les conoces en persona, y bueno, claro, al principio me sorprendía, ya no me sorprende, aunque quiero que me siga sorprendiendo. Es todo gente eh, encantadora, educada, respetuosa, conversadora. Vamos, un lujo, un uh -huh. lujo de personas. Que, que vas a un bar y no te los encuentras así seguro. O sea que... Oye, ¿tienes alguna experiencia que recuerdes con especial cariño? Ya sea con personas o circunstancias. Mm, seguro que alguna tengo pero ahora mismo no me... A, o sea, a lo mejor no, sale si seguimos hablando. Algo, a lo mejor sale sí, así tal no sé, tengo, sí, no se me ocurre ahora mismo así ninguna Bueno, pues eh, tus lugares favoritos, o sea seguro, que, porque yo he visto que te has movido un montón y, y seguro que algunos tienes con que te gustan más. Pues mira yo más que favoritos te voy a decir mis habituales, uh -huh. ¿no? Entonces, mis habituales es en mayo hasta el, el, hasta el año pasado, hasta hace... En mayo, Vera. Vera mmm, le tengo mucho cariño, mmm, disfruto mucho, me recarga mucho las pilas. También tengo una parte de mi neurona que no quiere ir a Vera en, en agosto porque sé que se me va a caer eh, el, el sentimiento que yo tengo de Vera, ¿no? Porque... En mayo es, pues, como lo llamo yo, con mi europeo, que es todos esos abuelillos eh, de Alemania, de Francia, de, de Escandinavia, que son maravillosos, ¿no? Y es una tranquilidad y, bueno, Vera le tengo cariño, que no es ni lo mejor ni lo peor, pero yo, para ir fuera de temporada, me, me rechifla. Uh -huh. Y luego, otros de los sitios que voy mucho, a las playas de Madrid, ya sabes, a Valencia, o sea, sí. eso, eso, entonces ahí también, que de esto no me gusta hablar mucho porque son como unos oasis mm. que quiero que sigan, que nadie se cree, yo cuando les cuento lo que hay en, en Valencia, así, me dicen, no, no puede ser, porque todo el mundo se imagina el, el cuyera rebosar o el gandía sí. todo provenidor y, y tal. entonces, bueno, las playas del Saler, uh -huh. eh, la de la Devesa y un poquito menos, pero bueno, también tiene su encanto la de la Garrofera y luego la de la de Cullera. Uh -huh. O sea, son tres playas, bueno, sobre todo la de Cullera y la de y la de la Devesa ahí en el Parque Natural, que, que me encantan. Fíjate que yo en Cullera... He estado solo de paso, ¿eh? pero Jolín, no, no, no tengo que ver en el mapa dónde está, solo a ver si lo, lo busco Bueno, es que a mí me costó un montón encontrarlo, porque tienes que entrar por un camino de naranjos, <ríe> que sales de la carretera y tú dices, ¿dónde me estaré metiendo? Me estaré metiendo en una finca real, si ya no me van a lanzar los perros, o tal. O sea, no, no es, está un poco complicado, o sea, pero, pero, pero está muy bien, está, es, es una playa que, que está muy bien también. Bueno, no, no todo es nudismo, eh, tendrás otras aficiones, no sé si libros, películas, series, sí. no sé. A ver, de tele soy poco. Uh -huh. eh, en casa, pues la verdad que yo no me aburro con, con nada, pero con un libro en la mano soy feliz. A mí la, la lectura me encanta. Y luego el callejeo social. <risa> Las cañas una comida con una buena sobremesa, con una buena charla, eso me, me gusta mucho. Y viajar, viajar también me gusta mucho. Que no sé qué me gusta más. Si el viaje sí, organizarlo, las dos cosas, eh, el recordarlo, todo lo que todo lo que tiene en torno. Y eso es importante, ¿eh? hay gente que se agobia mucho con planificando los viajes y esas cosas, pero yo creo que lo <susurra> suyo es disfrutarlo, vivirlo, sí. y antes de empezarlo, vivirlo. Hay veces que, que, que, que no te da tiempo a organizarlo y entonces sí que te agobias un poco de decir ¡Ay, madre mía, que, que voy un poco a la aventura! Pero también tiene su encanto, pues, pues voy a la aventura y, y ya está. Hablando de aventura eh, y ya entrando un poco en, en la temática tuya, eh, es que estás manteniendo un blog que se llama Ser nudista en Madrid Vale, que de ahí además tienes las siglas eh, de, las, de las que te he leído en, en sinropa.es, que es Enem. Y bueno, además tienes un perfil en Facebook. ¿Cómo, cómo, cómo te metiste tú en esta, en esta aventura? Pues a ver, te cuento. Más bien tengo un perfil en Facebook, porque lo del blog es anecdótico, ¿sabes? Entonces, pues mira, donde te decía, una tarde de agosto, en, en la playa de la Debesa ahí en, en el Saler en Valencia. Esa playa enorme, con poquísima gente. que entonces estás tú mirando el mar y diciendo, qué lástima que la gente no conozca esto. Qué lástima que, que no disfruten como estoy yo disfrutando aquí. Y, bueno, y se me ocurre y digo, ah, pues voy a, cuando vuelva hago un blog. Como si, vamos, como si un blog es una cosa... Y realista por mi parte porque a mí en el colegio no me gustaba ni hacer redacciones, o sea que entonces, yo no sé, pero dije, esto del blog va a ser, bueno, empiezo el blog, empiezo a hacer unas entradas que eran una full de Estambul, o sea, eh, lo peor de lo peor, cuando empiezas a hacer eso, empiezas a leer muchos otros blogs y otras, muchas otras cosas y yo decía, Dios mío, qué vergüenza, esto es, esto es esto es tremendo. No, no, Así. pues no, no, no, tienes por qué, ¿eh? o sea, no, ahora, ahora, hablamos de ello. Pues, nada, no, pero hay todo lo que escribí lo borré, lo borré porque me da una vergüenza tremenda. O sea, que lo que hay en el blog no es lo que había al principio. No, no, no, no, lo que, lo que, lo que había en el principio que era de por qué le habías puesto el nombre, a esas divagaciones, por qué nudista y no naturista, por qué tal, bueno, eh, era, era, era un, un, un desastre pero dejé el blog para poder seguir a los otros blogs, porque me di cuenta que si lo borraba, bueno, sí que puedes seguir otros blogs sin, sin tener uno, pero a lo mejor es más difícil el, el hacer comentarios y... Bueno, el caso es que lo dejé. Y entonces, pues nada, la neurona que sigue pensando y tal, digo, ah, pues me voy a crear una página de Facebook. Entonces, pues yo tenía mi perfil personal de Facebook y creé una página y ahí bueno me las dieron todas en el mismo carrillo no tenía ni idea la censura efectivamente yo con mi facebook de estoy comiendo espagueti y compartir artículos de periódico y cosas así con amistades pues yo nunca a mí nunca me habían censurado no además recuerdo fíjate la primera censura que me hicieron por un día del de, de cáncer de mama que dio un pecho con, con esto entonces porque ahora lo que tengo es un perfil personal lo que tenía antes era una página entonces en las páginas tú podías eh, programar las publicaciones entonces pues yo lo programaba y, tal, y me decía todo el rato mm, que no, que y yo decía, pues esto tiene que tener un error, ¿sabes? Porque me decía, "No, no, esto no cumple." Y yo, pero no cumple." Y yo pensaba que no cumplía yo qué sé, el tamaño, el O sea, yo no sabía lo que no cumplía. Solo solo me decía que no cumplía y digo, esto, claro, lo intenté no sé cuántas veces, que cada vez que lo intentaba me iba sumando días al luego al castigo. Bueno, ahí aprendí, pues aprendí un montón de cosas. Lo que pasa que en una página pues tampoco tenía mucho control porque la página todas me gusta y ya esto. Entonces la palabra el, solo tener el nudista eh, porque le puse el mismo nombre que tenía en el blog. Entonces, bueno, eh, pues, pues eh, aprendí a, a base de golpes y uh -huh. aprendí cómo funcionaba Facebook y lo que se puede, lo que no se puede, lo que tienes que hacer y lo que no. Uh -huh. Y a ver... Yo, el, el blog anecdótico, uh, uy, perdón, anecdótico no es, porque tienes 13 entradas, y la verdad es que a mí algunas me parecen bastante interesantes, ya te digo. O sea, eh, cuando hablas de. haciendo memoria, eh, con todo lo que has pasado, el cómo comportarse en espacios nudistas y, y naturales, ¿vale? Que, que eso además nos va a dar, nos podría dar para un podcast entero. Eh, las reflexiones del verano pasado desde la playa de Besa realmente a mí me ha parecido bastante interesante y, y además sé que la gente te lee, o sea, porque no, no sé si verás tus estadísticas, a ver... No vamos... La verdad es que no lo miro sinceramente. <risas> Pero vamos, ya te digo que, que, o sea, yo publiqué, por ejemplo, RedTwTE y a mí tampoco me sigue mucha gente. Y... Tampoco es que me importe el cómo comportarse en espacios nudistas y naturales y de hecho la gente me lo le dio un like y, y lo retu, retuiteó y o sea que, que en ese sentido pues, no pues te, te quites cuento. importancia, ¿eh? no te quites importancia que está muy bien. Te cuento. Ahora, vamos, yo no sé si es que lo ha quitado Facebook o, o que solo lo tienen las páginas. Cuando yo tenía la página... Eh, tenía una cosa que, eran, que se llamaban notas. Es decir, que tú podías escribir... Porque tú ya sabes que en redes sociales la gente es a la frasecita corta, ¿no? De, sí. tal. Entonces, pues era más o menos como una entrada de blog, por así decirlo. O sea, tú podías escribir un poquito más. ¿Qué pasa? Que yo empecé pues, a escribir alguna nota, que algunas son de, de esas que dices tú y tal, pero de repente Facebook me las empezó también a, a, a eliminar. Es tremendo. Entonces dije, bueno, pues lo que puedo hacer es las que te, las que salvo, salvo alguna, copiándolas en el blog. Entonces, por eso no están ni formatos bien ni nada, porque me hice un copy-pega total de la nota de Facebook al, al blog. Entonces, por ejemplo, el de cómo comportarse en espacios nudistas era una serie que yo había hecho que cada día iba en un álbum colocando una foto nueva con, con eso Entonces, bueno, en el blog queda eh, totalmente... Que son de perogrullo, pero, pero bueno, hay veces que a lo mejor <ríe> necesitan... Sí, recordarlas. Hay, hay algunos que sí. yo se las recordaba especialmente, sobre sí. todo el tema de, de fotos y vídeos en la playa. Bueno. Eh, es tremendo, es tremendo y mm. bueno, en fin. <risa> Sí, no, eso, eso es una de las cosas que yo que yo peor llevo, la uh -huh. verdad, el, el, el, tema de, el tema de las fotos. El tema de las fotos, no por nada, porque cuando quiero publicar una foto mía, la publico yo, ¿no? Claro. Pero lo que no, no quiero es perder el control y que nadie tenga que hacer fotos para luego enseñárselo a sus colegas. Pero te digo una cosa, que tampoco Voy por la Plaza Mayor de Madrid y tampoco y procuro no salir en la foto de la gente y voy vestida. Es decir, yo no, sí, no sí, quiero sí, llevarme sí. el souvenir de nadie que luego vayan a no sé dónde y digan, pues mira que está en Madrid y sales tú ahí detrás en el primer... <risa> Ah, no, pues tampoco me gusta. ¿no? Sí, sí, a mí tampoco. Pues, eh, a ver, si has hecho autocensura. Yo he visto que has publicado desde el 2019 por ahí que hay. O sea, que sería de antes incluso. Sí, a ver, yo creo, porque hay, hay algunas notas que, que pongo abajo, no, nota de, o sea, copiada de Facebook o nota de Facebook, entonces pues deben ser a lo mejor de Facebook del 2016 o 2017, no, no, no lo recuerdo, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa que es eso, que el blog apenas lo, lo utilizo y ahora, de vez en cuando, que es cierto, escribo alguna entrada uh -huh. por lo que hemos comentado antes. Porque en Facebook eh, la gente no lee tochos, o sea, <ríe> lee una frase y tal. Entonces, cuando alguna vez me siento un poquillo más así, tengo algo más que contar, un poquito, un poquito más extenso, pues en lugar de escribirlo en Facebook, pues, pues lo, lo escribo en el blog. Pero realmente... No lo tengo ni nada cuidado ni, ni escribo mucho, la verdad. Hombre, yo he, visto, he intentado buscar otros blogs y veo que duran bastante poquito, o sea, muy poquito. Uf, Entonces. Es que, a ver, el tema, eh, yo creo que la gente, porque yo, pues eso, desde que. A ver, el, yo soy de, una persona detrás de un perfil de Facebook, vamos sí, a ver. Sí, sí, sí. Pero el, el perfil de Facebook. Eh, parecer una tontería, pero te lleva un rato el mimarlo, ¿no? Uh -huh. el, o sea, es decir, eh, yo todos los días le dedico un ratillo, y si no es todos los días tal, pues a leer cosas, a, bueno, pues un poco a, a ver qué puede ser interesante para compartir y, y qué no, que sea con el nudismo, eh, que a mí pues me ve un poco no el objetivo, porque mi objetivo ha ido cambiando en la en entrada a que dices tú de, de, de haciendo memoria, ¿no? Digo un poco cómo ha ido cambiando lo que yo, se me ocurrió al principio de lo que lo, he visto que necesito para mí y que a lo mejor se necesita porque no lo hay, ¿no? Entonces, pues, el tema de normalizar los cuerpos, de que... El, de que no hay cuerpos 10, uh -huh. que todos los cuerpos son súper maravillosos, uh -huh. que no hay que avergonzarse, que hay que sentirse orgulloso, seas nudista o no seas nudista, que, es. que, que, que, que, que tú te tienes que sentir orgulloso de cómo eres, de cómo estás y tal, que en el nudismo todos somos iguales, porque como decía un, un amigo sueco de, que conocí en Vera, que me decía, dice es que aquí nadie lleva el role, ¿sabes? O sea, es decir, es, <risa> eh, eh, tú no sabes, no sabes ni lo que tienen ni lo que hay, porque además de esas cosas no se hablan, es que tú, todo el mundo es igual, entonces, bueno, pues ese tipo de cosas, pues te, te cuesta un poquillo seleccionarlo. Eh, lo que decías, de volviendo a lo de que los que blogs que no duran, es verdad que yo he visto muchos blogs que han empezado con mucha fuerza, pero es que eh, eres un ingenuo si piensas que eso no te va a llevar tiempo mantenerlo, y que luego las ideas no te van a parecer repetitivas, porque hay muchas veces que es un poco redundante todo. Entonces, creo que ese es el, el motivo porque el, por el que la gente al final lo, lo va dejando. Así que es, eh, me encanta y valoro muchísimo los que siguen y los que dan una vuelta más, pero veo que tiene... Un, un, es un meritazo, tiene sí. muchísimo mérito y, y mucho trabajo, aunque parezca que no eh, porque es una cosa de ocio, ¿no? Pues no, pues tiene mucho trabajo. Uh -huh. Sí, yo por ejemplo eh, sigo el, el blog de histonudismo y, sí. y es que es increíble, ese hombre le dedica un tiempazo Pero, impresionante. Es que solo por, por, por tirar de meroteca por sacar es por, por lo de las fotos, que tampoco es fácil encontrar fotos por... Es, es, es dedicarle mucho, mucho tiempo. O sea, ah, que, que sí, que, que entiendo que muchos hayan desaparecido o se hayan aburrido porque, porque a lo mejor pensaban, pues como yo, que estando en la playa dices, voy a hacer un blog, ya verás tú qué, qué, qué fácil es esto, ahora me voy a poner a escribir mis, mis divagaciones mentales. Pues no, no, las divagaciones se acaban. La gente se estará preguntando entonces, ¿y qué sacas de positivo entonces de, de esto que estás escribiendo tanto en Facebook como en el blog? Pues, ¿qué saco de positivo? Pues mira, eh, eh, no sé exactamente cómo explicarlo lo que saco de positivo, ¿no? He sacado muchísimas cosas positivas, pero mira, lo, eh, no te tengo, bueno, eh, me voy corta, porque yo voy pasando de una historia a otra. Bien, bien. La página esta que te, que te comentaba que tenía y tal, eh, llegó mm, un tiempo que estaba, vamos, llegó un año que estaba todo el día bloqueada, todo el día, o sea, y tal, entonces dije... A tomar por saco Facebook, a tomar por saco eh, todo esto, cierro, o sea, bueno, cierro, me le iban a cerrar, o sea, quiero decirte, es que eh, eh, era el mes de mayo y creo que había estado en activo cinco días, otros cinco días, o sea, porque ya todos los bloqueos eran de meses, o sea, publicaba tal, ya, o sea, ya el algoritmo este que dicen que tiene me, me tenía enfocada y entonces era todo el día bloqueada Y lo cierro y digo, se acabó. Oye, pues que me di cuenta que echaba de menos el abrir esa ventana todos los días, ¿no? Me empecé a decir, digo, uy, pues yo echo de menos el saber qué pasa con estos o qué pasa con tal asociación o qué hacen de esto, tal, ¿no? Y, y por eso creé el perfil que tengo ahora, que tiene un nombre horroroso, pero, pero es el que me dejó poner y, y tal. Entonces, ¿qué saco de positivo? Pues mira, saco de positivo el conocer a muchísima gente que tiene una idea del nudismo como el que tengo yo. Un nudismo sano, de un nudismo sin ningún tipo de connotación, sin esperar nada a cambio. He visto cómo empezaron asociaciones, cómo se lo están currando y están llenando un vacío que para mí me parecía que faltaba en, en, en redes. Mm, eh, me resulta súper gratificante cuando me llega alguna entrada de algún blog de los que sigo, no sé, y luego pues me siento muy mimada, sinceramente. O sea, me a mí, pues, hay mucha gente que me cuida en Facebook, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, es verdad que no tendría tiempo para, para llevar otras redes. O sea, porque mucha gente que me dice, ¿por qué no te abres Instagram? ¿Por qué no te abres Twitter? ¿Por qué no sé qué? Eh, no, no no es tan fácil. O sea, no es un perfil personal en el que tal. O lo, sea, entiendo, si lo entiendo, lo no entiendo perfectamente. Si un poco, te lleva un tiempo. Entonces, sí, podría abrir un Twitter para publicar lo mismo que en Facebook, pero entonces es, es que me parece un... pues que me quiera seguir, que me siga aquí, y si no, pues... Y que en, Facebook, en Twitter habrá otras miles de perfiles que serán maravillosos para seguir y en la variedad está el gusto, ¿no? Sí. Entonces... Pues lo que te digo, como no tengo ni Instagram, ni tengo Twitter, pues yo qué sé, cuando alguna vez alguna foto mía me dice, pues Ana, ¿conoces esto? Porque han, te, te ha cogido esta foto y la está publicando por aquí, ¿sabes? O sea, que me siento cuidada en ese, sobre todo cuando son fotos personales y tal uh -huh. y cual. Ten cuidado porque estos, te, ¿sabes? Te sí, sí, sí. están moviendo estas fotos tuyas. ¿están, tal? Pues no sé, que saco de positivo por muchas cosas y que, y que he aprendido mucho. Porque, no sé si lo hemos comentado antes, o, y si no me repito, eh, pues eh, yo no tenía ningún tipo de, de conocimiento de cómo funcionaban ni las asociaciones, ni los grupos, ni qué se movía, ni las ordenanzas, ni no sé qué. Bueno, pues estoy aprendiendo, estoy aprendiendo eh, a través de, pues, pues de, de esta herramienta. Estás en alguna asociación? Estoy, pero recientemente. Uh -huh. eh, yo era eh, anti asociaciones, bueno, no anti, pero no encontraba lo que, lo que lo que yo buscaba, ¿no? O sea, no me parecía que aquello no, no iba conmigo y, y no eh, tenía en el punto de mira dos que <risa> Que me, que me gustaban y tal, y este año pues me he decidido por, por una de ellas porque creo que lo está haciendo muy bien, porque están moviendo muchas cosas, porque están dando visibilidad al nudismo, que es una de las cosas que yo creo que no había, uh -huh. eh, sobre todo modernizando en, en redes, en, se, se están haciendo público, entonces, bueno, pues... Me, me he decantado por Cantarrihan por, por, hacerme, por, por asociarme con ellos. Sí, la verdad es que se, se le está oyendo muchísimo últimamente. Creo que el, el debate que hicieron hace un par de fines de semanas sí. ha sido un éxito total. Yo es que lo estoy escuchando por eBooks también, todavía no lo he terminado sí. de escuchar. Y vamos, desde luego se están moviendo muchísimo y lo, lo están publicitando sí. un montón. Y yo, la otra, ya la voy a decir, y la otra que, a la que le tengo ojitos es Anuma. A Anuma claro. eh, a, a le tengo muchos ojos porque también me parece eh, una asociación que me gusta lo que hace, me gusta cómo, cómo se mueven, me gusta que no estén la FEN y, y bueno pues, pues me gustan muchas cosas pero bueno al final eh, me decidí por una y, y fue por esa, pero yo te digo que es de este año, ¿eh? o sea que hasta ahora no me había asociado. Es una cosa curiosa lo que veo con el tema de la FEN, que, que no sé, que queréis estar como un poco aparte de, de, de la FEN eh, ¿es por algo en especial? Pues yo creo que es por, sinceramente, no creo que lo, lo, que lo hagan mal, yo uh -huh. creo que es por falta de comunicación, volvemos a lo mismo sí. o sea, yo para mí Mira, una de las entradas que te digo que escribí en la nota esa de la página que tenía de Facebook, que luego la eh, y pega, no sé si, no sé si esa fue de las que perdí o no. Bueno, yo escribí una que era eh, cómo ser nudista en Madrid en invierno. ¿No? Sí. Entonces, eh, me puse a mirar y es que veía unas páginas webs obsoletas nada actualizadas, con información de cuando reinó Carolo, que luego yo me dediqué a llamar a todos los spas, por ejemplo, que había en la página de ADN uh -huh. y ninguno tenía ya sesiones nudistas, desde algunos ya estaban cerrados, otros te... habían cambiado de dueño hacía no sé cuántos años, o sea, sí. es decir, estamos en un mundo de la inmediatez, eh, no puedes eh, vivir al margen de todo esto. y te habla una persona que es totalmente analógica, o sea, que es que yo no, no, no, no yo soy analógica, no, pero creo que, que, que si quieres ir para adelante tienes que estar a, en la vanguardia de muchas de estas cosas y, y no negarte a, a, a, a participar, bueno, no participar, sino actualizarte en, en la página de la FEN. La, la han modernizado a dos años, yo creo o sí, tres. No Soy muy mala para los soy malísima Pero vamos, me acuerdo que me dio un alegrón Tremendo cuando de repente vi Que habían puesto un formato... Eh, más interactivo, más bonito, porque aquella tenían uno de esto con la letra ja, pequeñita, con... bueno Sí, de hecho la de ADN sigue estando con la letra muy pequeñita. Pues es, era la misma que la de ADN. Era la misma. O sea, era prima hermana que la de ADN. Que yo, además, me acuerdo que eso en, en, en la página de la PEN digo, pues a ver cuándo se moderniza ya la de ADN y tal. O sea, pues... Entonces, eh, por eso te digo, yo no tengo nada en contra, porque creo que es... Pero creo que, que, que les falta... Mm, Comunicar, de, de tener un, si no es eso, alguien, que tiene que haber alguien algún community manager que, que lo haga bonito, que igual que se ponen las noticias de cuando en San Pedro del Pinatar eh, o en no sé dónde ha habido una ordenanza que quieren prohibir el nudismo, que... que como, como los medios de comunicación no van a publicar, cuando eso se desestima, que haya alguien que lo ponga bonito y que lo comunique. No para colgarse medallas, sino para que se sepa, para que uh -huh. se sepa qué se hace. Para... Sí, sí, sí. sí Yo el otro día que estuve pude hablar con Ismael, yo creo que en ese sentido él también está abriendo en ese, los ojos. A ver, sí, y por lo que me han dicho también estuvo participando bastante en el... En la, en la conferencia esta que hubo con sí. Car Car Cartarrijan y, mm. y bueno yo espero que sí yo espero que las cosas vayan vayan evolucionando por su propio peso además sí eh, hay, tiene que haber alguien pionero que empiece a que, que empiece como, como en este caso ha sido Cantarriján que, que ha apostado por, por todo esto por toda la, por todas las redes sociales y por hacerse visible porque como bien dice muchas veces Ismael es que nosotros no nos tenemos por qué esconder no no tenemos o sea es que es así pero mm. No nos escondemos, pero tampoco somos los, los visibles que para que nos encuentren, no sé cómo decirte. Es que también, y yo en ese aspecto defiendo a, a Ismael, eh, a veces dejamos todo en manos de, de la federación. Ojo, que es la que nos representa. Pero es verdad que, por ejemplo, tu blog o mi podcast o lo que están haciendo ahora en Catarriján, Creo que es lo que deberíamos empezar a hacer también nosotros. Es decir, es un poco la, una pregunta que hice a, a Ismael, no directamente, pero ¿qué podía hacer el nudista por el nudismo? ¿no? Y, y creo que visibilizarnos como personas en ese sentido creo que es una, una opción genial. Y hablando de visibilizar... Eh, hemos, eh, antes lo he comentado el tema de la mujer y el nudismo no lo llevan no, no, no se lleva bien eh, ¿qué crees que podría impulsar un poco la, la, particip la participación de la mujer en el, en el nudismo? es Uf, una pregunta complicada ¿eh? complicada pues mira yo creo que nada <risa> mira eh, leí Hace poco, en, en una de las entradas de, de, del blog de Naked Wondering, no sé si los conoces, sí. que es una pareja esta, Ajá. y tal, que además es lo que yo pienso y lo que yo he dicho: que, que a los hombres eh, les gusta hablar de naturismo, mientras que a las mujeres tienen suficiente con la experiencia de vivirlo. Ajá. Entonces. Eh, Pienso, pienso que es así, creo que redes o visibilidad y el nudismo y mujeres es un maridaje que no se da. No sé por qué, me encantaría. Yo pensaba que como mujer que a lo mejor iba a tener más, más mujeres que, que participaran. No, tengo cuatro y participa una o, o dos o tres, ¿sabes? O sea, no. Mm, las mujeres usan redes sociales, usan, pero mm, este tipo de temas no les interesa. Mm, ¿Por qué? Pues es que no lo sé. ¿Cómo se podría animar? Pues es que tampoco lo sé. Porque quien lo invente tiene la fórmula de la Coca-Cola. Mm, no lo sé, sinceramente. Bueno, eh, cambio la pregunta entonces. Eh, ¿Qué... Eh, la gente que va a empezar ahora a practicar nudismo ¿qué recomendaciones o qué consejos les darías? Pues lo primero que si tienen inquietud que lo prueben <risa> eso es <risa> lo primero que, que se van a, a sentir súper a gusto, creo que esto luego depende de la madurez de cada persona, ¿no? pero eh, creo que lo primero que tendrían que hacer es, pues eso, que cuando te quitas el bañador te quitas los complejos y te quitas los miedos y, y, y que se lo quiten porque le, les, al final van a tener muchos más beneficios eh, a nivel mental y a nivel personal. Que no se atreven a ir solos, pues, pues no sé, que, que, que, que, que se acerquen a algún grupo o a alguna asociación, eh, si eso les da... Sí, eso les da más seguridad, pero uh -huh. que tengan las ideas bien claras, que aunque se acerquen a un grupo, a una asociación o a lo que sea, que no es ligoteo, que no que, que esto es otra cosa, ¿no? y sí. que bueno, Y lo primero, que si estás a gusto en tu casa desnudo, ese ya es un paso, ¿eh? entonces luego sal fuera. Correcto. Oye, y cuando ves a las personas jóvenes haciendo nudismo, ¿no te da cierta envidia por no haberlo descubierto antes? Mogollón, mira, me, eh, yo veo, ya no la gente joven, yo veo esas familias nudistas en la playa, con eso, y, y, y me rechiflan, o sea, es, es decir, qué, qué bonito, qué pena que mis padres no hayan tenido pues, esta inquietud, que no me hayan educado con, con esta libertad. Porque si a mí hay una cosa que me ha dado, porque me has preguntado antes qué que, que me, que me daban las redes o tal, pero si hay una cosa a mí que me ha dado el nudismo, es quitarme una mochila de complejos y de tonterías de encima sí, sí, sí. brutal. Sí. Pero pero brutal. Y a lo mejor lo cuentas y la gente no se lo cree, pero les invito a que lo prueben. O sea, de repente tú llegas y, y se te van... Bueno, primero las cosas que tenías en la cabeza de que esto es para modelukis y cuerpazos y tal, pues mira, no. Y además, si no, invito a que vayan en Vera en mayo con, con el inserso europeo, donde tienen <risa> esa gente que tiene más años que carra cuca, con, sus, eh, con sus arrugas, con sus michelines, con sus estrías, con... Además, otra cosa que me, que me llama mucho la atención, por ejemplo, de, de, de Vera en mayo de, de, del inserso europeo, como lo llamo yo, es que hay muchísimas personas con algún tipo de, de minusvalía. Uh -huh. Y no tienen, o sea, viajan desde el otro lado del, con, con, con los problemas con los handicaps que pueden tener y eh, no hay, o sea, ya eres otra persona, te, te has quitado todo eso, eres libre sí. entonces pues eh, haber vivido todo esto desde niño qué maravilla que es cierto que luego en la adolescencia empiezas con la tontería y no sí, qué, pero se bueno, complica Ahí lo llevas, tú ahí lo llevas. ¿El día de mañana quieres volver? Bien, que no, ya has tenido la experiencia. Efectivamente. O no te has... eh, creo que bueno es para eh, la, la, el ver cómo, cómo funcionan tus padres o los amigos de tus padres. Yo este verano pasado eh, estuve en Costa Natura que no, que no lo conocía. Entonces en Costa Natura me encontré pues familias básicamente sí. familias que muchas se conocen de hace millones y millones de años los niños pues se conocen desde pequeños ya son adolescentes y ahí pues ya llegan en esa época en el cual no te quitas el bañador pero siguen yendo de vacaciones ahí con sus padres y, claro. y, y se les ve felices sí, sí, Y sí. Los padres los amigos de los padres los abuelos otros que no conocen todo el mundo está sin ropa no ves una mirada fuera de tono, no ves. O sea, es que ya la curiosidad la tienen. La tienen cubierta. Claro. No, sí, sí, lo ven con naturalidad. Sí, no tienen que, que, que luego meterse a escondidas para mirar en internet a ver lo que ven, ¿no? o, o tal, ¿no? Oye, pues eh, vamos si quieres ir despidiendo el programa. Normalmente yo para despedir a, a mis invitados lo que les invito es eh, que nos digan alguna frase o alguna cita pues, que les haya marcado o les guste en especial. ¿Tienes tú alguna? Yo tengo dos. A falta de una tengo dos. Genial. Eh, una... Esa, la, la, esa viene conmigo de, de toda la vida, no? Esta la apuntaba el primer día de colegio en las agendas y como ya te he dicho que yo soy analógica hasta hace un par de años he estado comprando los recambios de agenda y lo apuntaba también al, al principio del año que es el carpe diem, el aprovecha el momento eh, que más que aprovecha el momento a lo mejor es eh, no digas que no, o sea Sal de tu... Ahora, lo... Ahora sé lo que significa eso, antes no lo sabía, ¿no? Uh -huh. cuando, cuando lo apuntaba el carpe diem en el colegio no lo sabía, ¿no? Pero um, no digas que no por no salir de tu zona de confort. Um, esa es una que, que la, intento, la intento recordar y la, la intento seguir. Y luego otra que esta viene de mi familia, de, de, de educación familiar, que es el vive y deja vivir. Uh -huh. que creo que con el nudismo, pues es, es fundamental. Es decir, vive, eh, respeto, yo te respeto a ti, tú respétame a mí y, y nos podemos llevar todo muy bien y, y no va a haber ningún problema. Muy bien, genial. Oye, pues Ana, muchísimas gracias porque eres una mujer de bandera, de verdad. O sea, <risas> me tienes admirado y ha sido un placer el poder, el poder entrevistarte. Eh, ¿Te gustaría despedirte de la audiencia? sí que siento y pido perdón a la audiencia porque esto iba a ser una conversación y al final solo he hablado yo y a ti no te he preguntado <risa> nada. Así que, lo que... siento, lo siento. No, no, no hay nada que sentir porque yo de verdad que tenía muchas ganas de conocerte y ese objetivo yo lo he cumplido. Pero, pero eso, pero no sé, que la conversación ha sido un poco monólogo, que, que bueno, que quien... Quien esté en este tema del nudismo y haya llegado aquí para, para esto, pues ya nos conoce, a mí me conoce un poco más, a Rubén todavía le queda un poco más para otra charla por conocerlo. Y quien haya llegado por curiosidad, porque no sepa lo que es, pues que espero que le hayamos dado una impresión positiva y que no le quite las ganas de, de quitarse la ropa. A mí me has dado una impresión perfectamente positiva, o sea que, que muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Bueno, pues nada, tan solo me queda comentaros que podéis encontrarme en las plataformas de iVoox y YouTube como NaturalmentePod y en Twitter como NaturalmentePod, pero todo, todo juntito y sin espacios. Sin más, me despido de vosotros. Os espero, naturalmente, en mi próxima locución. Hasta pronto. Maratón Pod está en marcha. Los días 17 y 18 de abril de 2021 tendrá lugar una nueva edición. Compartimos nuestro tiempo y, y juntamos, juntamos nuestras, nuestras voces, voces para ofreceros 36 horas de podcast en directo. 36, 36, 36, 36 horas de podcast en directo. Nos podrás seguir a través de nuestra radio online en www.maratonpod.com ...y en nuestro canal de YouTube. Comunidad Podcast en estado puro. No lo olvides, Maratón Pod 21, 17 y 18 de abril. Te esperamos. Te esperamos.